15 minutos. Bueno, nosotros de regreso aquí en nuestra casita, el toque del mediodía, de verdad que nos sentimos eh, contentos eh, de que ustedes sigan en sintonía a través de este canal 10 de Telenor, canal 310 a nivel eh, nacional, el 310 en alta definición interconectado con sistema de cable. También nuestra gente en los Estados Unidos a través del 1014 de Canal América. Nuestra plataforma en telenor.com y nuestras redes sociales, arroba el toque del mediodía. Miren, en este momento vamos a presentar una mujer que sin lugar a dudas es eh, un ícono de la comunicación eh, a nivel nacional e internacional. Identifica a lo que es el periodismo eh, serio, honesto, honrado. Una mujer que durante su trayectoria impecable en un medio de comunicación, eh, ha puesto todo su empeño para que nuestra República Dominicana sea un mejor país. Le damos la bienvenida a nuestra eh, amiga, a la periodista Nuria Piera. Bienvenida, Nuria, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Roberto, eh, por esta invitación que me da la oportunidad de hablar con ustedes y con toda la audiencia de su programa. Mani, hola, buenas, ¿cómo estás? Hola, un placer. Buenas, eh, Sí. Eh, Nuria, te, eh, inmediatamente te vamos a preguntar, eh, tú como mujer, como madre, eh, una mujer que vive un estrés 24-7, ¿cómo fue esta transformación de la noche a la mañana cuando llega esta pandemia y este estado de emergencia, esta cuarentena? ¿Cómo, cómo fue para Nuria Piera? Y bueno, yo, yo pienso que igual que la mayoría de los dominicanos, primero la primera etapa de la negación, eso no, eso no debe ser tan difícil, eh, esto va a pasar rápidamente y después cuando ya viene el choque emocional de que la cosa no va a pasar tan rápidamente, de que es una situación difícil, de que estás encerrada y que no puedes salir con que quieras, la hora que quieras y como quieras, porque había ya un protocolo diferente para la salida. Yo creo que a mí, para ser sincera Roberto, eh, a mí me ayudó mucho el que yo seguí trabajando. Yo seguí eh, con las medidas de seguridad oportunas viniendo a mi oficina por las mañanas, eh, hicimos rotaciones de personal, eh, minimizamos la cantidad de personas en la oficina y eso me ayudó a sobrellevar esto mucho mejor, porque yo no me vería dos meses y medio cerrada en mi casa sin salir ni sacar un dedito hacia afuera. Entonces, el trabajo parece mentira, pero el trabajo me salvó de una situación más difícil. Bueno, a, a, a propósito de eso, el tema de, de, del trabajo, muchas personas le gustaría saber, Nuria, sobre cómo es Nuria. O sea, todo el mundo vemos una Nuria seria, eh, todos los fines de semana, eh, haciendo eh, fuertes eh, eh, investigaciones, fuerte planteamiento, que incluso. Eh, eh, Quizás pueden atentar hasta con tu integridad física y familiar. Pero, ¿cómo te hiciste tú en la casa? ¿Es Núria una mujer de, de casa? Cocina, plancha, lava. Objetivamente, tuve que hacer cosas que, que, aun cuando uno puede hacerlas, porque de chiquita uno ve cómo se hacían y posiblemente uno que otras veces uno lo hacía en su casa, eh, pues sí, yo tuve que cocinar muchas veces, me encanta fregar, o sea que yo hice esa, esa parte de las faenas domésticas muy bien, hacer mi cama, eh, a, a lavar ropa, a lavar sábanas, lavar toallas, eh, ciertamente hice todo eso. No se me da muy bien la cocina, o sea, eh, me crea un poco de estrés porque no domino algunas cosas de la cocina, pero eh, no moté a nadie, nadie se envenenó. <risa> Tóxico. o sea que eh, yo creo que me fue bien en esa, en esa parte. Y para serte sincera, me hasta me gustó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y, y, ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Descubriste cuál es tu especialidad en la cocina? Bueno, mira, yo soy vegetariana, vegana, o sea que no como ni huevo ni leche, lo que dificulta un poco eh, cocinar. ¿Sí? Eh, a cualquier cosa que te he hecho que era bueno, a cualquier cosa que tú le he echas un huevo queda bueno, entonces ciertamente a mí se hacía más difícil ese tipo de cosas. Eh, yo hago muy bien unos espaguetis por ahí que, <ríe> que me salieron bastante bien. A mí ya le gustaron por lo menos. <ríe> Gloria, yeah. no, mira, un verdadero placer que nos acompañes en este espacio, de verdad que sí, quizás muchas personas no lo sepan, pero tus inicios en el mundo comunicacional fueron a través de la animación, en programas como el show del mediodía, el calentísimo del 9, entre otros, entonces, ¿cómo tú haces ese crossover de pasar quizás a esa parte eufórica de la producción, que la brincadeira, que presentar orquestas, a un tema tan serio como es el periodismo investigativo en República Dominicana? Sí, yo, yo he pasado por muchas facetas en la televisión dominicana y precisamente una de esas era ser animadora, que era muy diferente ser una presentadora, porque la animadora tiene que animar a un público que había en el estudio, tiene que hacer cosas que una presentadora pues solo presenta y se va por ahí, entonces ciertamente había una gran diferencia entre animador y presentadora, pero después también fui presentadora cuando presenté el show del mediodía. Eh, yo me relacionaba mucho con la presentación y la producción, porque posiblemente ya cuando trabajaba en el show del mediodía, yo trabajaba en la producción del programa de Jackie, otra vez con Jackie. Entonces, eh, para mí el crossover fue fácil, tal vez para el televidente no, pero para mí fue fácil porque yo, fui, yo trabajé en la producción del gordo de la semana, trabajé en la producción del, del mismo show del mediodía, trabajé en la producción del de programa de Jackie, trabajaba en la producción de Domingo en mi ciudad, hacía comerciales, o sea que yo me manejaba mucho el backstage. Y es más. Llegó un momento que me gustaba más estar detrás de las cámaras que delante. Era muy emocionante producir y que lo que tú produjeras eh, se viera en el aire como tú lo habías eh, pensado. Eso me gustaba mucho. Ahora convino las dos cosas, la presentación y la producción en los programas míos. Al principio, también el otro hándicap que tenía para el público era que tenía cara de muy niña. Entonces de repente estaba eh, haciendo trabajos que en esa época, hace treinta y pico de años, eh, se veía muy raro que una mujer lo hiciera. Sí, o sea, sí. todo, todo lo que hacía era visteírme mucho mayor de lo que yo era, maquillarme mucho para que me viera más adulta, y que la gente eh, me, me tomara en serio en esa parte. De, de mi otra parte, de, de yo misma. Porque uno tiene muchas personalidades, en el sentido que tiene muchas facultades y talentos para hacer cosas. Entonces, definitivamente, aquí hay una, ¿cómo se llama? Una impresora haciendo de su trabajo. Entonces, nada, el proceso eh, fue así, que lo fui hacer, haciendo eh, con maquillaje, con vestuario, etc. ¿Y cómo hace y el crossover, eh, Nuria Piedra, a, a lo que es el periodismo de investigación? O sea, tú no haces un, un periodismo... Eh, es común y además, en el tiempo que tú iniciaste, era, era muy difícil tanto en la parte técnica como en la parte de investigación. O sea, no no nada. Es yo comencé yo haciendo reportajes humanos y de investigación porque todo, mucho, muchas de las cosas que uno hace tienen investigaciones. Porque inmediatamente que tú, eh, por ejemplo, me vas a hacer esta entrevista y tienes que saber de mi vida, cómo sabes investigar, o sea, y ya ahí hay un, una labor de investigación. Entonces, eh, yo recuerdo, sí, algo que me llamó mucho la atención, eh, y lo recordé el otro día, eh, porque he tenido que hacer algunos trabajos en barrio Capotillo y Cristo Rey, etc., que hace treinta y pico de años, cuando uno bajaba con las cámaras, los barrios, eso era un hecatombe, la gente no estaba acostumbrada a que cámaras de televisión bajaran y, y se metiera en una cañada, o se metiera en un barrio, o en un pasillo, o un callejón, y y la, la cantidad de gente que se aglomeraba en las casas, porque ahí había una cámara de televisión, así imposible el trabajo yo tenía que ir, hacer un trabajo en, que la gente no se diera mucha mucho cuenta, y, y de hecho comencé inclusive a sacar a la gente de los barrios afuera para yo poder hacer entrevistas porque no era fácil no era, era una novedad tan grande ver a una periodista y en un barrio con cámara uf, eso era eso era demasiado en esa época, ahora no Ahora ven una cámara y hacen un y, no. no y, y, y en ese momento eh, era tan difícil porque, como tú lo dices, las cámaras grandes y todo eso. Pero ahora todo el mundo es reportero, todo el mundo es periodista, todo el mundo tiene un smartphone donde fácilmente pueden hacer una entrevista. Incluso hay gente que, que, que, que se están ganando la vida sin tener una profesión académica como periodista, o sea, supliendo lo que hace un periodista eh, de larga data o preparado. Eh, lo que se llama el periodismo ciudadano, ¿entiendes? O sea, el periodista ahora es un ciudadano común y corriente, que tiene un tiene un olfato periodístico y entiende cuál cosa puede eh, gustar o ser información, y lo hace. Ciertamente ahora es mucho más fácil, pero hace treinta y años no, no era fácil. Luria, ¿hablas, de, ¿hablas de las eh, distancias o diferencias quizás de años pasados, en eh, la década de los 90, no Con la conexión parece, se nos cayó, ok, vamos a intentar de nuevo, parece que tuvimos problema con, con la conexión, déjame ver, sí, va, va, vamos a hacer un corte señor director para luego retornar con, con nuestra invitada Nuria Piera porque se nos cayó eh, la llamada, pequeño fallo técnico pero ya estamos eh, con nuestra invitada central, eh, la periodista eh, Nuria Piera quien nos dio esta entrevista y para nosotros es un placer estar compartiendo con ella. Ya hablamos en la primera parte de Nuria, la mujer, de que tuvo que ponerse, hacer lo que hace una mujer común y corriente, cocinar eh, y hacer eh, lo que hacer de la casa en medio de esta cuarentena y de esta pandemia. Ahora vamos a conversar en la parte profesional, ya Nuria, la periodista, eh, Nuria, la que vemos los fines de semana, eh, haciendo eh, unos reportajes e investigaciones Que muchas veces uno mismo como televidente Hasta teme de que le pueda ocurrir algo Nuria, eh, ya tú como periodista eh, Hablamos la primera parte de la Nuria eh, mujer eh, La Nuria madre que tiene su hija Y que tiene que, que atenderla Ya una adolescente bellísima eh, Vimos ahí, el señor doctor colocó en las redes tuyas Que subiste para este mes de mayo, Día de la Madre Palabras muy bonitas y, y muy originales, porque fueron al revés. Tú le agradeces a ella, o sea, de que te hiciera sentir eh, madre eh, y, y saber el amor que uno como padre tiene a sus hijos. O sea, me gustó mucho. Fue algo totalmente diferente a lo que, por ejemplo, yo mismo subo lo, lo de mi madre. Ahí estamos viendo tu hija bastante bella. Eh, Dios la bendiga. Y de verdad que fue muy original. Me gustó mucho. Sí, gracias, Gracias, Enuria, mira, tú, tú como periodista eh, y el tipo de periodismo que tú haces, eh, al principio del programa mencionábamos que si hacemos una lista, un top ten de los principales periodistas de República Dominicana, eh, principales y tomamos variables como seriedad, virtud, eh, eh, también eh, gente de valor, tú estarías en los primeros números. Porque hoy en día el periodismo en nuestro país, lamentablemente, se ha convertido, en muchos casos, en un vil negocio. Así es, así es. Eh, antes no, no era que no existía. Lo, lo malo de ahora es lo mucho y lo frecuente que se hace. Porque ya no solo son los periodistas que chantajean con informaciones, y con no sacar noticias, sino también abogados. Abogados que tienen acceso a información y entonces también están haciendo la tarea de chantajear. Hay mucha gente chantajeando a base de, de informaciones, ¿sí? lamentablemente. Es un, es un trabajo que se ha desprestigiado mucho porque aparte de lo del chantaje también están las benditas bocinas que cobran dinero... Eh, mensualmente para no decir la verdad, para decirlo a medias, para dibujarlo, para ocultarlo. Y entonces también eso no ha ayudado mucho al reconocimiento que debe haber para todos los periodistas, porque hay muchos que han manchado la profesión. Y en el caso tuyo, Nuria, tu integridad física, me imagino que tú y tu familia se ha preocupado, porque a veces tú chocas con intereses eh, muy susceptible de la economía de el área política tú, tú has tenido temor por tu vida me imagino en varias ocasiones no podría decir eh, eh, a qué nivel tú has tenido por tu vida pero no temer temer por la vida así como me van a matar o algo así pero sí por algún tipo de incidente que cree condiciones que no sean favorables para uno eh, también para los familiares míos, porque a veces lamentablemente, como pasó con mi papá, cuando a él lo mataron, nosotros estábamos ahí cuando le hicieron el atentado. Entonces ese tipo de cosas me preocupan más que a nivel personal eh, que me pueda pasar algo a mí, sino como que si yo voy con gente, familiares míos, allegados, que pueda pasar algún tipo de incidentes, eso sí me preocupa eh, bastante. Pero eh, estoy como jurada de espanto y sigo hacia adelante. Hoy en día en República, en República Dominicana hay un formato. De hecho, aquí en San Francisco de Macorís recientemente eh, se dio un caso de sicariato donde en una litis eh, con un empresario inmobiliario, eh, me imagino, bueno, yo creo que tú tocaste el tema en tu programa, eh, asesinaron primero a un señor mayor, eh, apodado Quiquito, luego asesinaron a una joven, eh, eh, ...que iba a bordo de una motocicleta... ...y según las investigaciones policiales... ...fue un mensaje... ...oye qué mensaje... ...al dueño de ese residencial... ...por una supuesta deuda millonaria... ...con una persona... ...o sea cuando tú ves esta situación... Eh, ...uno mismo eh, en el caso de nosotros... ...ahora en esta nueva temporada del toque de queda... ...que toca esos temas... ...una vez veces tiene temor de que... ...oye tú andas en la calle normal y ponerme una ver... ...por 80 mil pesos que fue el monto... ...que la policía confirmó... ...te quitan la vida... Sí. Una de las, eh, eh, de las amenazas que mejor recibí, porque fueron como más eh, verosímiles, como que tenía algún tipo de, de, de veracidad, fue precisamente uno que lo contrataron para liciarme. Y, fue, y tú ahora hablas de 80, pero ese fue 50. Ah. Pero cuando, cuando él supo que era yo, pues él mismo se encargó de llamar y dice: mira, me están contratando, pero... Ahora que sé que es usted, pues no voy a hacer el trabajo. Dios mío. Wow. Ha pensado en una vez en el país. O sea, que por eso es que después de. Yo imagino que la gente cuando contrata un, un, un, un asesino wow. de Julio, eh, no le dice quién es hasta el último momento para evitar este tipo de, de situaciones bueno eh... En el proceso investigativo que realizas, has estado dirigiendo a cargo, por ejemplo, la cadena de noticias CDN, ya te retiraste, pero sigues con tu programa, también tu periódico digital, es un proceso exhaustivo el de hacer la investigación por los minuciosos detalles, pero las denuncias que tú haces, que tú haces, no siempre tienen consecuencias en el sentido de que son agentes políticos, que tienen cierta influencia, quizás, y pues no le pasa nada. ¿No has sentido tú en algún momento desilusión de, de tanta investigación para que al final la, las personas que acusas queden en la calle así como si nada? Bueno, son pocos los casos que yo he hecho que no hayan tenido algún tipo de consecuencia. Eh, yo creo que de una u otra forma, por ejemplo, el último que hice de, de la licitación de las Fuerzas Armadas tuvo de inmediata consecuencia. Re, re, suspendieron esa licitación, que no era lo que uno esperaba, porque tal vez debió investigarse, etc. Bueno, pero a veces uno se consuela con algunos detalles, porque estamos en un país que ahora, en los últimos años, gracias a la labor tal vez de uno y de otros periodistas, la corrupción es un tema de importancia en, en las encuestas. El otro día, justo dentro de la pandemia, salió en el quinto lugar la construcción. Antes eso ni se oía, eso era 20, era 25. O sea, y ahora eh, la gente entiende que eso es un, un problema eh, muy grave. Eh, no hay consecuencias muchas veces legales más que otra cosa. Eso sí, porque el, el, la estructura legal es mucho más difícil, las pruebas son más difíciles, el tiempo hace que se diluya. El, el trabajo y que después a los dos o tres o cuatro o cinco años ni yo mismo me acuerdo haber hecho ese trabajo ¿entiendes? o sea que la justicia ciertamente es donde yo creo que está el mayor bloqueo eh, más que en otra decisión política sí, eso es así, lamentablemente la justicia de nosotros están todas las leyes pero no están todas las voluntades eh, eh, Nuria sobre la situación actual de, de, del país, el mundo 2020, yo creo que en el caso personal mío, yo lo voy a borrar. O sea, no lo voy a contabilizar. Es más, yo no voy a cumplir año este año. Yo voy a mi cumpleaños. Pero tú, ¿qué visión le has dado a la situación que estamos viviendo? Eh, no solamente aquí, bueno, en los Estados Unidos, eh, Nueva York específicamente, donde tenemos tantas eh, relaciones eh, de familiares que residen allá, eh, eh, empresarios dominicanos, latinos. Y esta situación que estamos viviendo, ¿qué visión le da Nuria Piera? Piedra? Porque me imagino que como el resto del mundo, tú nunca la has vivido. Pero, ¿qué, qué, qué visión tú le das? Exactamente, yo, yo pienso que estamos pasando por un proceso difícil en muchas áreas. Porque no solo en, la, en el área política, sino económica y de salud. Y también la, el clima. Ahora nos viene, por ejemplo, los huracanes. La India acabó, dos huracanes acabaron por la India. Cuando no es un, una plaga de langostas, de esos insectos, pues entonces es un huracán. Cuando no es Floyd en Estados Unidos, es aquí en el país con una conduquesa. Eh, o, o el dengue, o la pandemia, o unas elecciones. La verdad es que eh, estamos todos muy sorprendidos de un aceleramiento de procesos catastróficos que ciertamente nos hacen pensar muchas cosas. Y una de ellas es que no estamos seguros en ninguna parte de que, de que esa seguridad que uno sentía al salir a la calle, salir de su casa, estar en su oficina, eso ya no existe. en Cualquier segundo puede cambiar tu vida como lo hemos demostrado lo hemos visto y vivido en los últimos meses. Recuerden que nosotros comenzamos el año con el problema de las elecciones, eh, los jóvenes en, en, el, en el parque de la, la bandera, plaza de la, la bandera, la, la, ajá, después de entonces las elecciones, eh, ahora el, el, el, la pandemia, o sea, y ahora nuevamente las elecciones, si hay una segunda vuelta, otras elecciones, después va a venir una situación económica fuerte, porque no hay duda de que eh, todos estos gastos millonarios que se han hecho eh, regulados, o son no regulados, eh, han creado crisis en, el, en las arcas nacionales. No sé bueno que venga, ¿cómo va a poder cargar con todo eso. A mí me gustó mucho, a propósito de las elecciones y esta pandemia que estamos viviendo, el reportaje que hiciste, la investigación, el, el COVID marketing. Eh, es un término nuevo, tú, tú, tú, ¿tú lo patetizaste, es nuevo, el, el COVID marketing. A propósito, Nuria, vemos que tú, eh, o sea, no eres solamente una periodista que te sienta en el estudio a presentar. Tú vas a, a, al campo de batalla. Recientemente estuviste en Capotillo. Ahí vemos imágenes donde eh, incluso yo vi un motorista que te iba a llevar de, de, de, de paso. O sea, ¿de dónde saca Nuria ese valor de meterse a un barrio como Capotillo en una investigación y en una eh, eh, y unos reportajes que lo mismo que tú estabas entrevistando tenías miedo de hablar? Sí. Esa es, sí, es una experiencia muy, muy extraña. La estoy viviendo por primera vez y, y, y, y la estoy tratando como de interiorizar. Porque bajar al barrio con la incomodidad de una mascarilla, con los guantes, el calor, la humedad, los ruidos, la gente no te oye porque tú estás tapado. Tú no oyes al otro porque también está tapado. Entonces tú tiendes a gritar tú comienza a sentirse, uno, yo, yo me sentí incómoda, pero era por todo eso, o sea, no podía, yo, ¿qué? ¿qué dijo? ¿qué dijo? Yo porque edito, pero la mayoría de las cosas yo ni la entendía, y entonces eh, ciertamente es incómodo, la gente te pasa por el lado, los motores, la bulla, eh Sí, es una experiencia diferente lo que estoy viviendo cuando, cuando bajo a uno de estos barrios populosos y, y tengo contacto directo con las personas. Ahí siento que esto ha cambiado. Antes yo me sentía mucho más confiada, bajaba sin ningún tipo de inconvenientes. El tener que bajar eh, eh, con todos estos eh, instrumentos ahora, pues la verdad es que no es tan cómodo ni agradable. Y siento que me separa de la gente, la gente se siente separada de uno. Sí, bueno, el distanciamiento de... social eh, eh, eh, eh, eh, en carne ya, propia se está viviendo. Ya, ya yo vi los ojos de las otras personas, desconfianza. Antes, cuando uno se acercaba, era confianza, pero ya este, la gente dice, Este puede tener el virus, se me lo va a pegar. O sea, esa desconfianza que he sentido me, me, me ha preocupado y me hace sentir incómoda, muy incómoda. Ya. ya. Eh, Nuria, eh, bueno, tú eres una mujer que aunque tiene ya... Eh, unos cuantos años en la televisión y ha podido adaptar incluso tu nombre eh, en épocas que no existían las redes sociales, Nuria Digital eh, eh, eh, La N.com y una serie de elementos que hoy en día uno se da cuenta con este boom de lo que son las plataformas digitales la televisión, tú, toda la vida ha trabajado, ha vivido en la televisión pero ahora tenemos estas plataformas sociales, eh, que quiero hacer la pregunta, porque serviría para muchos emprendedores que estamos en los medios de comunicación, eh, cómo tú hiciste esa adaptación, ese crossover, porque vemos que a través de las redes tú también y, y, y, y tu espacio está muy activo, tanto en tus redes personales como el de tu programa. Sí, es que esto es como el cuento de nunca acabar. Porque... No es fácil. Como que, no había, como que no había ya suficiente con la investigación, que como había dicho Madani es muy meticulosa y lleva mucho tiempo y mucha cercadeza y consume realmente mucha energía. Entonces ahora hay que hacer de casa las redes, pero cuando ya tú dominas el Twitter, te aparece el Snapchat o te aparece el Instagram o el Facebook cuando al principio, o sea que te van cambiando, que no termina uno de aprender uno cuando está el otro. Entonces eh, lo del periódico digital era hace mucho yo quería poner eso. Pero en, esta, en esa situación vino lo de CDN y pospuse eh, el, el proceso del periódico digital. Entonces, ya, después de salir de CDN, que ya tenía eh, una vastísima experiencia de dirigir ese medio y dirigir su parte digital, pues entonces aquella idea que yo había tenido antes de irme para allá, la retomé. Y entonces... Eh, fundamos y creamos N Digital, periódico digital que va muy bien, que está en los primeros lugares, gracias a Dios, y ha sido una experiencia eh, revitalizante. Es como, ¿cuándo que termina esto? Nunca termina. Luria, Entonces, eh, cuando mencionamos tu nombre, vienen adjetivos directos como eh, honestidad, credibilidad, este, ese es tu sello distintivo. Y mucha gente se pregunta quizás por qué Nuria no aspiraría a una posición política, una senaduría, diputación. E incluso días pasados estaba viendo un programa de radio a través de YouTube donde había una pregunta simple, un debate. Si Nuria Piedra fuera presidenta, ¿se arregla el país? Y la mayoría de las personas entendían que sí. O sea, ¿cuál es el tu... posición? Yo, sabemos que la política no se ejerce como debería, pero eso no, no quita el hecho de que es una de las ciencias más nobles que busca la, el bien común, o sea, ¿qué, ¿qué te parece eso? Mira, yo he visto ahora políticos, eh, por ejemplo, el otro día vi cómo el gobernador de Nueva York, cómo hablaba con tanta franqueza. El otro día el primer ministro de Canadá hablaba con tanta franqueza sobre el racismo que, que no tenían como miedo. Es más, el ministro de, de, de Canadá eh, tenía tantas emociones y pensamientos encontrados que duró 20 segundos tratando como de, de buscar la palabra eh, más adecuada porque iba a dar un discurso eh, muy fuerte. Cuando uno ve ese tipo de política de, de gente que se atreve a mojarse en el el río, de no se levanta los pantalones, sino que se moja, que toma las armas en el sentido eh, verbal, ¿verdad? Pues entonces no se anima, me no gustaría ser un político así, me no gustaría hacer eh, eso, porque cu cuando tú estás en política, ciertamente tienes más poder que en eh, un medio de comunicación. Pero yo creo que ya yo estoy tarde para eso, o sea, yo creo que... <ríe> no, ¿verdad? al contrario, tú estás en tu mejor momento para la política, porque sí. tienes la experiencia. Porque ahí mismo, con, con esa pregunta que te hace de luz, Lady te, te, te, te completo la siguiente pregunta ha valido la pena casualmente hablaba en esta semana con unos amigos eh, uno que ha, ha querido seguir una vida pulcra, decente ha valido la pena todo este trabajo esfuerzo República Dominicana está mejor cuando empezaste con esa visión de hacer un mejor país de que sea, eh, sea más justo, más equitativo que las políticas, los políticos de verdad ejecuten lo que es el llamado de ser un político, un servidor público, ¿ha valido la pena? De comunicadores nos hemos dado la tarea de que la sociedad cambie en ese, en ese punto y que lo que antes no se entendía que me perjudicaba como la corrupción, porque es algo tan poco visible ¿cómo yo puedo cuantificar la corrupción si no es una cosa que, que se hace transparentemente ¿verdad? sino todo lo contrario pero cuando se comenzaron a elaborar todos los reportajes que otros medios de comunicación otros compañeros hemos hecho pues entonces la gente comenzó a darse cuenta de la corrupción, y decir, sí, bueno, hay menos escuelas por la corrupción, hay menos hospitales por la corrupción, me pagan menos por la corrupción, muere más gente por la corrupción, eh, no hay buena calidad de la educación por la corrupción. Entonces cuando la gente se dio cuenta de que sí les afectaba, gracias a estos trabajos de investigación que inicié hace 32 años, o ya 33, porque estamos, eh, sí, 33, entonces, ciertamente hubo un cambio en la forma de ver la corrupción. Y lo que antes se veía natural, ya no se ve natural. Antes eso era como oh, pero natural es más. Había el criterio, y ya eso ha cambiado bastante, de que el que no robaba era un P, y ustedes saben a qué palabra me refiero. Porque el, el concepto tan socializado era de que si tú llegabas al poder era para eso. Eso era la conciencia de hace 20 años, 25 años. Ya hay gente que se alarma ante eso, se indigna, se preocupa, llama la atención. Antes no, antes había una permisividad eh, muy preocupante en ese sentido. Eh, Nuria, no te quitamos mucho tiempo, o sea, hemos abusado de ti y te lo agradecemos, de verdad, que wow, es una experiencia muy bonita haber conversado contigo eh, tanto tiempo eh, pero no puedo dejar de hacerte la pregunta eh, a nivel y en el ámbito político estamos en una situación eh, en mi parecer de crisis eh, política con el tema de los líderes políticos por ejemplo en el caso mío crecí viendo eh, políticos de la talla de Francisco Peña Gómez, el profesor Juan Bosch el mismo doctor Joaquín Balaguer con sus luces y sus sombras entre otros. No, ah, pero tiene cara de niño ¿Eh? No, te, te dije que ya me salieron una canita. Pero por eso no, porque hay gente que tienen 25 y tienen cana. Pero si no. no. no las la, la mías la mía no son de herencia. Pero eh, hoy en día, la política, y te voy a hacer dos en una para aprovechar el tiempo. ¿Cómo tú la catalogas? Los políticos, los líderes, entre comillas, políticos que tenemos, tenemos tres principales partidos, el PLD, el PRM y eh, la Fuerza del Pueblo, ahora con, eh, con el doctor Leonel Fernández en la cabeza. Y si a ti te dijeran ahora mismo, te vamos a dar la oportunidad de asesorar el próximo presidente de la República, ¿cuáles son esos tres puntos que tú le dirías que debe de hacer? Oh, no, es que yo ni siquiera he pensado que puedo asesorar a un presidente Bueno, pero con la experiencia que tú tienes eh, eh, Estamos suponiendo ahora Ay, no, acuérdate que yo soy investigativa Yo no supongo Está también un, un consejo que a ti te dijera Mira, el próximo presidente necesita que tú le digas Tres cosas que debe de hacer